Hola, hola, bienvenidos a Refrescados X. Las personas estamos prediseñadas para comportarnos de cierta manera ante la sociedad que nos rodea, respondemos a multitud de estímulos día con día y estos tienen un factor determinante a la hora de tomar nuestras decisiones o comportarnos de cierta manera, la psicología es una ciencia que estudia el comportamiento conducta de las personas a través de múltiples factores uno de ellos es el lenguaje corporal, estudian a las personas ante determinadas situaciones y como es reaccionan ante ciertos acontecimientos a lo largo de tu vida experimentarás muchas situaciones en las que desearías comprender un poco a la otra persona el intentar ser menos penoso el causar una buena impresión el que alguien te acepte una salida o tal vez llamar la atención de alguna chica o chico que te interese es por eso que hoy te menciono 7 trucos psicológicos que puedes utilizar. Si en algún momento de tu vida has deseado que una persona acepte algo que te propones, bueno este truco puede ayudarte. Si deseas que la otra persona esté de acuerdo contigo, haz un movimiento con la cabeza de asentimiento y trata de mantener contacto visual con la otra persona mientras hablas con seguridad. Esto de alguna manera hace que su cerebro lea tu cabeceo como una manera de que ambos están de acuerdo y lo normal es Sería que por convicción social, la otra persona también asienta. Es normal que durante una entrevista de trabajo, primera cita o primera vez que conoces a tus suegros, des la mano como un símbolo de respeto y buena educación. Pero si quieres causar un mejor impacto positivo cuando vayas a dar el apretón de mano, asegúrate que no las tengas frías. Según una investigación, está probado que unas manos con temperatura agradable dejan en la otra persona una buena sensación de ti. Este truco lo puedes utilizar en diferentes situaciones, pero con motivos de empleo puede ser más frecuente. Las personas tienen un recuerdo más claro de lo primero y lo último que sucede. Por el contrario, lo que sucede entre medias se convierte en algo que se olvida rápido. En este caso, si estás a punto de realizar una entrevista de trabajo, intenta ser el primero o el último en entrar o salir por esa puerta. De esta manera puedes lograr un mejor resultado. El lenguaje corporal de las personas dicen mucho de lo que uno puede pensar Si estás en medio de una conversación con una o varias personas, asegúrate de mirar los pies este truco puede darte una idea sobre el acercarte a alguien o terminar una conversación. Por ejemplo, si vas acercándote a un grupo de personas que hablan y giran solo su torso pero no sus pies, esto indica que no quieren tener una interacción contigo y es mejor no acercarse. En alguna situación en la que tú estés entablando una conversación con alguien y la persona tiene sus pies apuntando hacia otro lado y no hacia enfrente donde estás tú, esto indica que la persona ya se aburrió y quiere dar por terminada la conversación. Así que ten cuidado y observa estas simples acciones para no aburrir o interrumpir a las personas. Cuando estés en alguna clase de conversación y sientas que la otra persona no está diciendo todo, quédate en silencio y mantén contacto visual con la otra persona. Esto ocasionará una incomodidad en la persona que, por lo general, sentirá presión y hablará más para evitar el silencio. Este tipo de trucos muchos terapeutas lo utilizan con sus pacientes. Esto sucede bastante en el trabajo o en las escuelas, si de alguna forma sabemos que un grupo de compañeros nos atacarán verbalmente en próximas reuniones laborales o escolares, siéntate cerca de ellos deliberadamente, la proximidad y el efecto espejo les hará sentirse menos cómodos a la hora de intentar hablar con agresividad y de esta forma a ti te puede resultar más fácil hablar. El último truco consiste en poder descubrir a aquellas personas que se sientan identificadas con nosotros o con otras personas. Si durante alguna clase de reunión estalla de risa todo el grupo de personas, inconscientemente cada uno de nosotros dirigirá su mirada hacia aquel individuo del grupo con el que sintamos alguna clase de cercanía o atracción. De esta forma podrás descubrir muchas cosas. Ahora ya sabes algunos trucos que puedes utilizar para mejorar ciertos aspectos de tu vida, pero recuerda usarlos adecuadamente y para buenos fines. Si te gustó este tipo de contenido y quieres más, coméntalo. Y si sabes de otros trucos, coméntanos alguna experiencia que hayas tenido. Nos vemos para el siguiente video. Adiós.